Dame un segundito y ya, ya, ya, ya, ya empezamos. ¿Em ¿Empezamos qué? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién. ¿Quién? No sé quién. ¿Es Pa? Es Papá Noel. ¿Papá Noel? Ah, Papá Noel. ¿Cuándo te enteraste que no existía? ¿Te acordás? Eh... ¿21 años tenía? No, no, era más chico. Igual todos tienen sus tiempos, vos no te preocupes, tranquilo, eso no importa. Bueno, gracias. Pero, ¿21 años? ¿Qué pasó ahí, Daniel? Darío. Eh.